Los pasos del proceso para obtener tu ciudadanía Si estás listo para aplicar por tu naturalización, en este video te explicaremos los pasos más importantes que debes saber del proceso. La ciudadanía estadounidense te otorga importantes ventajas, incluyendo la posibilidad de extender la ciudadanía a tus hijos menores de edad y de patrocinar a otros miembros de tu familia para emigrar a los Estados Unidos. También puedes viajar fuera del país sin restricciones, votar y participar completamente en la vida cívica del país. Determinación de elegibilidad la mayoría de los ciudadanos extranjeros pueden solicitar la naturalización después de haber mantenido el estatus de residencia permanente legal durante al menos cinco años. Si el residente permanente está casado con un ciudadano estadounidense y obtuvo su tarjeta de residencia a través del matrimonio, ese periodo de tiempo se reduce a tres años. También hay una cantidad de otros requisitos previos que afectan la elegibilidad para la naturalización. Entre estos se encuentran exhibir un buen carácter moral, conocimiento de la educación cívica e inglés de los Estados Unidos, apego a la Constitución y mantener presencia física en los Estados Unidos. Para obtener más información al respecto, consulte nuestra página de requisitos de naturalización que aparece aquí abajo. Presentación del USCIS una vez que se determina su elegibilidad adecuada, se llena un formulario N-400, solicitud de naturalización y se presenta ante el USCIS junto a los documentos probatorios de respaldo y las tarifas de presentación y tarifas biométricas. Como cliente de Rapid Visa, recibirá una lista detallada de los documentos y pruebas que deberá presentar según su caso. Cita biométrica Si el USCIS aprueba tu solicitud, te programará una cita en sus oficinas para la toma de datos biométricos. Durante esta cita se tomarán huellas dactilares, fotografías y firmas digitales. La recolección de esta información se utiliza para realizar controles de antecedentes y de seguridad y para confirmar la identidad del solicitante. Entrevista de naturalización El solicitante recibe una notificación del USCIS informándoles la fecha, hora y lugar para ser entrevistados por oficiales del USCIS. La entrevista de naturalización se lleva a cabo con el fin de revisar todos los documentos presentados durante el proceso de solicitud, actualizar cualquier información perdida o modificada y cuestionar al solicitante sobre su conocimiento en el lenguaje inglés y el gobierno estadounidense. Aprobación el USCIS le notificará si su solicitud ha sido aprobada o no. Si no pasó el examen de inglés, de historia o del gobierno de los Estados Unidos, puede retomar el examen en 90 días. Juramentación El solicitante asiste a la ceremonia de juramento de lealtad y recibe su certificado de naturalización. El solicitante ahora posee todos los derechos y privilegios otorgados a los nativos americanos y puede obtener el pasaporte estadounidense. Y bueno, al contratar los servicios de Rapid Visa, contará con el soporte ilimitado durante todo el proceso de la ciudadanía. No espere más y crea una cuenta gratuita en rapidvisa.com o llámanos sin costo al 800-872-1458 para hablar con un representante y responder todas las preguntas que tengas. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.